Saludos, nosotros somos el grupo 5 y vamos a presentar sobre el efecto del éter en el impulso nervioso. Siguiente. Esta presentación tiene como objetivo conocer las características principales de la neurona y su mecanismo de comunicación. Entender qué es el éter y cómo influye en el potencial de acción a través de una simulación de impulso nervioso. Y aplicar conocimientos sobre el potencial de acción para la inhibición del potencial con éter. Siguiente. En el sistema nervioso, el sistema nervioso relaciona las funciones y los estímulos de las diferentes partes del cuerpo a través del sistema central. De esta manera es posible que los seres humanos puedan coordinar sus movimientos o respuestas tanto conscientes como reflejas. Ahora surge una duda importante. ¿Cómo es que funciona el sistema nervioso? Afortunadamente, las siguientes diapositivas explicarán tales conceptos previos que son importantes para entender la inhibición del impulso nervioso. Siguiente. ¿Qué es una neurona? Las neuronas son las unidades celulares funcionales del sistema nervioso. Son células excitables que se comunican tra transmitiendo impulsos nerviosos. Las características principales de las neuronas son que poseen irritabilidad y conductividad, lo que quiere decir que son capaces de responder y transmitir estímulos. En la imagen se ve referenciado a los distintos tipos de neuronas que hay, como las unipolares, las bipolares y las multipolares. La sinapsis. Las uniones entre células se denominan sinapsis, aunque generalmente se piensa que la transmisión sináptica es excitadora, algunas son inhibidoras. Esto se consigue provocando que se hiperpolarice la célula postsináptica, o teniendo un potencial de membrana más negativo que el potencial de membrana en reposo. El potencial de acción es un todo o nada, es una onda unilateral que viaja a través de la neurona. Es un proceso fisiológico que da lugar a la transmisión de información y es causado por la entrada de sodio y la posterior salida de potasio. En el proceso de despolarización, la neurona presináptica es activada por un estímulo. Al ser activada, los canales de sodio voltaje dependientes también son activados, por lo que su carga positiva en el interior aumenta, produciendo así la despolarización. Siguiente. En la repolarización, los canales de sodio se cierran, haciendo que los canales de, so de potasio se abran, haciendo que la neurona se vuelva a, a polarizar preparándose para recibir un nuevo impulso. Siguiente. En la hiperpolarización, los canales de sodio se inactivan completamente, haciendo que los canales de potasio voltaje dependiente se activen, lo que produce que en el interior de la membrana se torne por sobre los mini-70 mV, lo que conlleva a que los canales de potasio se cierren y que la bomba sodio-potasio haga que la neurona vuelva a su potencial de acción. Siguiente. En las fases nombradas se, puede, se pueden describir en un gráfico como se puede ver en la imagen, en la cual la despolarización se describe como una curva en acceso hasta valores positivos. Luego ocurre la repolarización, en que la curva empieza a descender a los menos 70 mV. Sin embargo, la curva sigue por debajo de este valor, proceso denominado hiperpolarización, pero la curva retorna a valores normales de menos 70 mV. Siguiente. El potencial de acción provoca la activación de los canales de calcio, permitiendo que el ion calcio entre a la neurona presináptica, lo que causa la fusión de vesículas sinápticas a la membrana, la cual libera neurotransmisores a la neurona sináptica. Estos neurotransmisores se unen a receptores de la neurona postsináptica, lo que provoca la apertura de canales en la neurona que exciten o inhiben el impulso nervioso. Siguiente. La apertura de canales del ion cloruro en la membrana de la neurona postsináptica causa que los iones cloruro aumenten la carga negativa del interior de la célula, provocando su hiperpolarización y por ende sin nivel de impulso nervioso. En el caso de los canales de potasio, el ion potasio sale de la neurona postsináptica, provocando el mismo efecto que el caso anterior. Siguiente. ¿Qué es el éter? Eh, la sustancia con la que vamos a trabajar corresponde a un éter, específicamente un etoxietano o más conocido como éter etílico. En la imagen podemos ver su fórmula y su estructura. Eh, es un líquido incoloro muy inflamable con un punto de ebullición bajo, alrededor, alrededor de los 34 grados Celsius. En este experimento vamos a utilizar esta sustancia para observar sus efectos en el potencial de acción de la neurona. Siguiente. Eh, para los experimentos con el éter, utilizaremos el programa PhysioX. Vamos a hacer clic en donde dice experimento y después donde dice inhibición del impulso nervioso. Vamos a arrastrar y soltar el cuentagotas de la botella, de la botella con éter. Encima del nervio, entre los electrodos que estimulan y los que registran. Eh, vamos a pulsar estimular con los ajustes de voltaje del estímulo umbral utilizado anteriormente. O sea, 3 eh, volts. Siguiente. ¿Qué tipo de trazado se ve luego de hacer esto? Eh, solo se ve un trazado plano, lo que indica que no se ha producido un potencial de acción luego de haber aplicado el éter al nervio. Eh, ¿Qué le ha sucedido al nervio? La permeabilidad del nervio ha sido reducida o impedida por el éter ya que conocemos que con un input de 3 volts, el nervio de haber, debió haber percibido un, un potencial de acción. Siguiente. Bueno, y para el experimento número 2 de probando los efectos del éter, partiremos pulsando el botón de tiempo de nuestro osciloscopio, lo que nos mostrará la actividad de nuestro nervio durante 10 minutos. Más abajo pulsaremos el botón Más, donde dice Intervalo entre estímulos, y lo fijamos a 2, lo que significa que el nervio será estimulado cada 2 minutos. Pulsamos Estimular e iniciamos el tiempo. Siguiente. ¿Cuánto tiempo tarda el nervio en volver a la normalidad? Vemos que en los primeros minutos hay simplemente una línea plana, sin embargo, desde los 6 vemos que aparece una raya perpendicular, lo que significa que el nervio respondió y hay potencial de acción. Esto ocurre luego cada 2 minutos, 8 y 10 minutos, lo que significa que el nervio volvió a la normalidad a los 6 minutos. Siguiente. Conclusiones. Comprendimos las funciones que caracterizan a las neuronas junto con comprender cómo funciona el potencial de acción. Conocimos el efecto que puede tener el éter al ser suministrado a nuestro organismo. Y también bien observamos lo que ocurre al suministrar éter en un hermio de rana. Muchas gracias.